la llorona segunda parte. ¿Qué tal mi gente cómo están? En esta ocasión te presentamos la llorona parte 2, como recuerdan anteriormente vimos la llorona al comienzo, en esta ocasión la película continua con el padre de Julie, Thomas McFrain, quien desesperado por encontrar a su hija está dispuesto a llegar hasta las últimas circunstancias sin importar las consecuencias y aunque las autoridades ya no estén dispuestos a ayudarlo. Él hará hasta lo imposible por recuperar a su hija, y recuerden amigos si les gusta nuestro contenido pueden suscribirse. Dejar su like y comentario, que otra película deseas que les resumamos, y así sin más empezamos. En esta película vemos al padre de Julie llamado Thomas, por si no lo recuerdan fue la mujer a quien el espíritu de la llorona tomó posesión de su cuerpo, o sea ahora el cuerpo de Julie le pertenece a la llorona. La película comienza con dos personas que andan muy alegres celebrando, mientras caminan por la calle, a lo lejos vemos una silueta de una mujer muy bella, y los compadres toman la decisión más pendeja de todas, o sea quien en su sano juicio después de ver algo así en un callejón, solo desolado y en una noche oscura empezar a seguir algo siniestro, pero claro el deseo los compromete, sin saber qué será su última aventura juntos, y así están dándose sus besos disfrutando el momento cuando de un momento a otro, ella les muestra su verdadera personalidad, y pues acaba con ellos. Mientras tanto en algún lugar del pueblo encontramos a un grupo de hombres conocemos a Salvador alias Chava, un personaje muy importante dentro de esta historia, también conocemos a Tío Félix y al Gordo. Chava se encuentra por primera vez con el padre de Julie Thomas McFryne, sin siquiera imaginar que este encuentro cambiaría su vida para siempre, al llegar a su lugar de destino llamado San Jacinto. Chava le ofrece al Papa de Julie, llevarlo a un lugar a divertirse y donde pueda pasar la noche. Al llegar al pueblo se encuentran con la escena de los dos caballeros que perdieron la vida en manos de la Llorona, el papa de Julie sabe que es su hija la responsable de esos cuerpos. Al revisar los cuerpos es arrestado por la policía, y aquí pues Chava no logra entender qué sucede. Mientras tanto en la comisaria el señor Thomas está siendo interrogado por la policía. Aquí les explica que quien está detrás de todos los homicidios, es la Llorona. ¿Y quién es el asesino? Una entidad maligna, disfrazada de mujer. Este muchacho me llena de orgullo. Pero obvio, ninguno de ellos puede creerlo ya que no tiene pruebas para poder aliviar la duda de los policías y es puesto en custodia mientras la policía logra investigar que realmente él no esté involucrado directamente con los homicidios. Pero mientras eso sucede la llorona continúa buscando víctimas, se acerca de forma inocente, haciéndoles creer que los desea y una vez que ellos caen en sus garras aprovecha el momento para quitarles la vida. Al día siguiente el señor Thomas es liberado. Estando en la comisaria el señor Thomas escucha que. Mi marido José, estoy muy preocupada. ¿Qué le pasó? No llegó a la casa. Por un demonio lo que faltaba. El esposo de una dama está desaparecido y claro él tiene el presentimiento que también fue la llorona y decide ir a investigar. Al salir de la comisaria el taxista Chava se encuentra fuera esperando para que le pague la carrera. El profesor Thomas le muestra una imagen a Chava de una insignia y Chava le dice que él puede llevarlo a un lugar donde le pueden decir qué significan esas marcas, Chava lo lleva a un cementerio. Al llegar al lugar pueden ver una tumba que tiene los mismos signos que. El profesor anda en su nota, Chava lleva al señor Thomas hasta la casa de una mujer que le dice que su hija está perdida y que no puede hacer nada para salvarla, pero Thomas no se rendirá hasta que encuentre ese mal espíritu. Mientras tanto el gordo y tío Félix andan celebrando, y Chava y el profesor siguen con la mujer que al parecer es una vidente o bruja o algo así, ella ve y analiza los símbolos y le explica qué significan a Chava, y le dice que la única manera de liberar a Julie es con un exorcismo pero que no les queda mucho tiempo que deben darse prisa si desean salvarla, al otro lado el tío Félix dando su paseo nocturno visitando la tumba de su esposa ya fallecida Inés. Pero por desgracia para el la llorona también anda en el mismo lugar buscando su siguiente víctima, y el tío Félix se nos muere, Chava y el padre de Julie Thomas van a la iglesia a pedir la bendición de sus crucifijos. Para poder realizar un exorcismo, Chava y Thomas deciden prepararse para la batalla. En la iglesia el padre que les bendijo los crucifijos a Chava y Thomas es atacado por la llorona, al llegar a la casa de Chava se dan cuenta que el tío Félix no está... Pero eso no los detiene para seguir con los preparativos para enfrentarse a la Llorona, llegando al lago donde se enfrentara a la Llorona ambos están en el mismo lago donde ahogó los hijos. Y Tomás toma la iniciativa y la llama, para que se presente frente a ellos y ahí está ella respondiendo a su llamado, pero el profesor Tomás es atacado por la Llorona ya que su crucifijo no fue bendecido por el Padre, y se nos muere el señor Tomás, Chava queda confundido sin poder creer lo que acaba de ocurrir, y se va para su casa. Pero la llorona no lo dejará en paz tan fácilmente y comienza a tener visiones, al día siguiente un niño encuentra el cuerpo ya sin vida del tío de Chava, y de ahí en adelante Chava decide actuar contra la llorona y terminar de una vez con la maldición, al estar en la iglesia tres mujeres están dispuestas a ayudarlo a acabar con la maldición de la llorona, y ellas le dicen que él debe de hacer el ritual debido a la gran fuerza espiritual que él lleva por dentro. Chava regresa al lago ya con todo el ritual preparado mientras reza una oración la llorona cada vez se acerca más a Chava, y el gordo logra encender el caldero del sacrificio y entre las tres mujeres que ayudan a Chava se forma un triángulo de fuego, y después de todo el susto Julie es finalmente liberada aunque su padre no pudo llegar a verla libre. Pero el espíritu de la llorona no puede morir así que vaga por el pueblo buscando un nuevo recipiente y logra encontrar uno donde está la vidente que no quiso recibir al padre de Julie Thomas por miedo a ser perseguida por la llorona. Y fin, bueno amigos hasta aquí llegamos con este resumen y nos deja algunos detalles que reflexionar como por ejemplo, que un padre siempre luchara por ayudar a sus hijos sin importar el miedo y las dificultades que tenga que enfrentar el padre de Julie Thomas, que la pérdida de un ser querido nos puede hacer capaces de cualquier cosa, y que en lo espiritual y la vida necesitas la ayuda de Dios para poder vencer los males y que siempre es bueno buscar ayuda y consejo de personas con más experiencias que nosotros.